Hola, amigos del canal. Hoy vamos a probar un juego en el que hemos perdido a nuestra familia y no hemos intentado suicidar. Estamos en nuestro subconsciente. A ver qué pasa. A por él. quiere reunirse con su hija y con su mujer. Qué triste historia. A ver qué nos ofrece. Ha intentado todo, pero empezamos. No estoy loco. Salimos. Bueno, allí vemos una casa al fondo. Qué demonio es ¿Qué demonio era ese sonido? Me cago el... Hostia, el bicho que ha salido ahí Joder El susto no ha sido muy grande Pero te pega ahí un... Un repente, ¿no? Un repente es como una especie de... De susto, pero tal Bueno, tenemos linterna En nuestro subconsciente Ostras, las voces de Ultratum Abrir puertas Aquí. Otra. otra puerta es una medicina pero a ver si estamos en el subconsciente que pinta una medicina vamos a hacer eh, aquí hay letras where are you running mientras tú estás corriendo jajaja ja, ja. joder pues vaya subconsciente vaya cosas ilógicas irracionales otra medicina no sé si es que hay que cogerla sí, parece que sí hay que coger 10 Vale, pues vamos. ¿Tres? Madre mía, la ambientación es horrible, o sea, se pasa fatal. Aquí no hay nada. Nada, Fury Lay. Vámonos. ¿Y por dónde vamos a ir? A por aquí. Vamos. Aquí habrá algo se agachará pero debe haber una tecla de agachar sí pero no hay nada a lo mejor no tenemos que esconder luego aquí de algo pero tenemos tres piezas o sea tres medicinas de pie a ver vamos a abrir esta puerta no no está en inglés no ya por dios mi papá querido I don't know no sé dónde estamos. Está muy oscuro, pero.. Uff, no tenemos miedo. Bueno, no tengo miedo porque está mi madre conmigo. Te estamos esperando, encuentranos. Vale, ya, ¿no? Aquí. Vale. A ver, medicina. Una tele. Un código Vale Un código Ya sabemos algo Hay un código ¿Dónde estará ese código? No lo sé Vamos a coger la medicina A ver si me acuerdo luego Dónde está está esta, El código este O sea la Uf, Tengo nervioso Aquí está, 5 Vamos Coño Que no lo coge Dios Cogido. a ver si vemos por aquí algunos números ya otra cosa de esta pero no veo nada ni números ni nada que luego harán falta seguramente estamos en una casa estamos en nuestros sueños No hay nada. Dejamos la puerta abierta por si las mosca. Y subimos otra planta. Madre mía. Madre mía. ¿Qué mente hará estos juegos? tan buenos, pero tan con mala leche. 7 de 10. Otras dos puertas. Aquí nada No veo nada Por aquí Joder Llevo un rato aquí y no da susto Vamos a ver Ahí Lote 10, 14 Esta, nos falta esta 8 Dios, como se oyen las puertas, como chirrían Dios Uf. Vámonos para afuera Subimos, más para arriba Vaya, no sé en qué planta estaba lo de... Ostras, oh, de la terraza Una turbina O algo Pero nos faltan dos chismes de estos, dos... Dos medicinas y no hay nada entonces, espérate, si hemos llegado hasta todo lo alto y no hay nada ¿qué pasa? hay que volver a bajar a ver aquí aquí hay otro nueve y el último ¿será que no lo hemos dejado aquí en esta puerta? algo, Pero no sé qué es. Ay. Horrible. La sensación es horrible. ¿Eh? Aquí está. Ey ey, ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es este sitio? ¿Dónde estoy? ¡A ver! ¡Ya! joder y eso que es yo susto, por dios y los ojos estos y aquí hey, venga salta salta no. que saltar los ojos y llegar al otro lado. Venga. He pasado. He pasado. Open door. Uf. ¿Y ahora qué? ¿Qué persona desempleada Usaría estos artículos, yo que sé, a ver. Eh, espérate. Estás loco, joder. Gracias, hombre. Jajaja. Ja, ja. Joder, joder. Camión. Una puerta. Esto me suena Ay, que subía ahí arriba Que son boas esponjas Hay unos voz Esponjas Mierda Este es como de, de, el de el del Madonna primero vale salto salto salto salto que hago aquí con la dos esponja uy que ha dicho una llave cojo la llave y ahora que hasta la llave para esto la trampilla ah encuentra la pistola que encuentre la pistola yo Es la última oportunidad de reunirme con mi familia. Coger la pistola. ¿Qué va a hacer con la pistola? ¿Qué tal sueño yo? <risa> Al final me he reunido con mi mujer y mi hija. Gracias por jugar. Buenísimo, pero... O sea, estando en coma Tienes que buscar una pistola para darte un tiro para morir Buenísimo Increíble Va Impresionante Una mente perversa ha hecho esto Y otra mente perversa la hemos jugado Maravilloso Un 9 sobre 10 Un poco raro, pero está muy bien Así que Pronto haremos o jugaremos otro juego en el canal, espero que les guste, nos vemos, chao y hasta la próxima. Quizás sea un sueño.